Se está rumorando algo por los pasillos donde los mismos de la cúpula chavista están tratando como de salirse por el lado, como de tratar de buscar diálogos eh, paralelos a, al régimen chavista, porque lo que se habla por ahí es que se está derrumbando el castillo socialista armado por Nicolás Maduro y por el resto de señores que tiene detrás ahí como en el caso de Diosdado Cabello, en fin... ¿Qué es lo que está pasando? Viene aquí, se aproxima el juicio de Ale Zap, y también esta misma semana cogieron al segundo testaferro de Nicolás. óigase bien, ¿cuántos más habrán? La pregunta es ¿cuánto dinero se han robado? Y nada debe, nada teme. Pero si esto les está haciendo así, es porque saben que la cosa se está poniendo tensa. ¿Por qué? Porque si ya cayó uno... Y ahorita próximo está el otro juicio Yo creería que sería el fin de la dictadura ¿Por qué? Porque mal que bien Las cosas no se vienen investigando desde ahorita Que fue lo que Nicolás en su momento dijo Pues investiguen lo que quieran Yo tengo mi conciencia limpia Pero Nicolás está hablando De una investigación de hace dos años Y resulta que esa investigación viene Desde cuando Hugo Chávez estaba al mando por eso se habla del famoso cartel de los soles por eso se habla de que el señor dios dado cabello así haya salido en, en su país pues como la justicia la tienen comprada haya salido de que él es inocente se sabe que él es el segundo al mando del jefe del cartel de los de los soles o sea aquí estamos hablando de bandidos aquí no estamos hablando de cualquier hermanita la caridad entonces aquí el problema es que como la investigación viene hace tantos años, está metido el FBI, está metido la Interpol, la Europol, estancias internacionales, mejor dicho aquí está, mejor dicho, los que quiera. Y aquí va a pasar algo, está comenzando a desmoronar desde las segundas, terceras, cuartas cabecillas, y era lo que yo le decía, esto es un edificio, se están tumbando una que otra pared pero donde lleguen a tumbar una de las simientes ese edificio se cae y ese edificio se llama régimen socialista chavista y estaríamos aplaudiendo es más estaríamos recibiendo la navidad antes de diciembre porque todos soñamos con una libertad para nuestros hermanos venezolanos esto es algo que es inevitable y está pasando dice se siente como cuando se trata de coger el agua con las manos y se sale por entre los dedos de ser así ¿Cuál será la estrategia de Alex Zap en caso de ser extraditado a los Estados Unidos? Es una muy buena pregunta Según el bufete de abogados del testaferro Nicolás Maduro Dio una conferencia de prensa para explicar Cómo se preparan de cara a la decisiva audiencia El próximo 13 de agosto O sea, estamos ya cerquita, estamos a seis días La próxima semana la justicia de Cabo Verde Emitirá un veredito clave para el futuro del empresario colombiano Alex Zap el testaferro del dictador de Venezuela Nicolás Maduro y detenido desde hace más de un año en ese país africano a raíz de una petición de extradición de los mismos Estados Unidos. Nos vimos que él dio papaya con 350 millones de dólares, por eso lo están acusando. Ahora, lo que puede pasar aquí es el efecto dominó. ¿Cuál es el efecto dominó? Que vaya por la de activos, que es por lo que lo está pidiendo Estados Unidos, y de ahí se destape la olla podrida que tienen con Nicolás porque no olvidemos que este es el testaferro número uno de Nicolás. Y de llegar este señor a pisar una cárcel en Estados Unidos. Estaríamos hablando que ese man va a cantar la verdad. Ahí va, va a llover como dicen los, los dichos coloquiales. Mierda para el zarzo. Eso va a haber de todo porque se va a destapar la olla y muy seguramente sería el fin del régimen de Nicolás Maduro. No olvidemos que apenas hace un par de días cogieron a otro de los testaferros de Maduro, el señor Naman Waquil. y que llegara a ser positiva la extradición de Alexa, vuelvo y digo, sería el fin de la dictadura porque aquí ya tiene rabo de paja. Y sigue avanzando, esto, esto es un problema de nunca acabar, lo que y vuelvo y digo, cuando la estructura está débil en cualquier momento se cae si ellos hicieron pantomima con lo que pasó en cuba que fueron unas simples protestas si ellos llegaron a, a preocuparse en ese sentido imaginen lo que puede pasar donde se destape esta, esta olla no lo salva es nadie tiene que esconderse por allá abajo de la tierra el equipo internacional que defiende a SAP dijo que la decisión que salga de vista que el Tribunal Constitucional celebrará el próximo 13 de agosto podría ser final a la extradición. Si la justicia cabobardiana rechaza los recursos presentados por la presunta inconstitucionalidad de las circunstancias de detención. Eso es lo que eh, alega la, la defensa de SAP. Dice que eso de no ser comprobado la, se cancelaría la extradición. Pero no olvidemos que ha pasado un año y el, el país no ha querido los caboverdianos no han querido eh, darle ese recurso a ellos porque ellos no lo, no lo consideran así. Sus abogados sostienen que su detención es ilegal porque presuntamente cuando el colombiano paró en Cabo Verde se encontraba viajando a Irán Representando al régimen venezolano Con estatus diplomático Según la defensa en los últimos tiempos La salud de Zap se vio agravada por una dolencia Que padece y para la que no pudo estar siendo tratado Durante la detención Ni examinado por equipos médicos adecuados Cabe aclarar que a SAP le están aplicando La misma dosis que Maduro aplica A los opositores en Venezuela Especialmente a los que están detenidos Causa curiosidad que sea precisamente Maduro el que pida humanidad que pida consideración para Alex Zapp por su estado de salud cuando él arbitrariamente tiene muriendo de la física hambre a muchos de los detenidos y ustedes lo saben ahora de ser deportado el señor Saab seguirá cubierto con la inmunidad diplomática eso es lo que se especula y eso es lo que se dice pero ojo, no se les olvide porque estamos emocionados con la noticia, antes de iniciar y de terminar con esta gran noticia no se les olvide suscribirse a nuestro canal darle like, activar la campanita de notificaciones y compartir con tus amigos en las redes sociales porque ustedes son los que hacen posible que esta noticia se mantenga en pie ahora, ellos se preguntan que de ser deportado el señor Saab seguirá cubierto con la inmunidad diplomática, él tiene un abogado en los Estados Unidos que es David Ricky y él hace esa apreciación quien apuntó que ese estatus debería suponerle igualmente su liberación inmediata para volver a Venezuela, pero eso no es así, el señor David Ricky podrá ser muy profesional en su arte, pero eso no es así, el señor Alex de ser extraditado a los Estados Unidos tiene que pagar cárcel allá porque en este momento él se le está culpando de lavado de activos y más lo que se le destape cuando ya esté adentro. Según Alex él no va a cantar nada, pero ojo que después de que esté allá en, en una cárcel de los Estados Unidos, canta hasta un mudo. Baltasar Garzón es juez español y los abogados que participaron en la rueda de, pre de prensa recordaron que Cabo Verde ignoró decisiones de instancias supranacionales que pidieron frenar la extradición. Una vez fue capturado en Cabo Verde, Venezuela aseveró que Zap es un ciudadano venezolano y un agente del gobierno que se hallaba en tránsito en Cabo Verde, por lo que sus abogados argumentan que tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela. De acuerdo a las versiones del gobierno estadounidense, el empresario colombiano y los tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con cientos de millones de dólares. Ahora, lo que tenemos que tener claros es una cosa. La defensa habla y de que fue inconstitucional de cómo aprendieron a Alessab en Cabo Verde, pero ellos no hablan que es inconstitucional, que después de que lo apresaron resultó que él era un diplomático del gobierno venezolano, definitivamente el régimen de Nicolás Maduro lo que habla es de mentira tras mentira vamos a ir más adentro las cifras hablan por sí solas mirando ahora la parte de la Guardia Nacional dice las cifras hablan por sí solas la Guardia Nacional es el componente con más militares detenidos por conspiración Nicolás no se atrevió a asistir al acto de aniversario por miedo porque no confía ni en su propia sombra y segundo porque cada vez está más solo según él ahora el ejército es totalmente eh, revolucionario y bolivariano pero las estadísticas muestran otra cosa totalmente diferente cada día se habla más entre los pasillos las conspiraciones han brotado desbordadamente entre ellas el intento de magnicidio del que se cumplieron tres años este 4 de agosto, cuando por allá de Marte Júpiter le mandaron no sé qué un poco de drones según él, el 24 de junio que además de ser el Día del Ejército se celebraba el Bicentenario de la Batalla de Carabobo, un desfile tan importante, si Nicolás Maduro no se atrevió a ir y tampoco asistió al acto de celebración de la firma del Acta de Independencia del 5 de julio, menos iba a ser el 4 de agosto día de la guardia nacional precisamente en el aniversario de ese supuesto atentado hace tres años cuando ocurrió el intento de magnicidio con los drones de, en la avenida bolívar de caracas desde ese entonces no ha podido vencer el temor a ser objeto de un atentado ahora de manera muy cómica envió un video como que dice ahí mando una representación para un pa un Guardado, quién sabe dónde, un video que fue transmitido durante el acto de celebración del 84 aniversario de ese componente castrense. Se le ve a Maduro vistiendo una especie de uniforme que ha usado en varias oportunidades, diciendo que la Guardia Nacional Bolivariana es hoy por hoy profundamente bolivariana, profundamente revolucionaria y más que nunca antiimperialista. En realidad es el componente del cual tiene menos motivos para confiar no es casual que sea el componente con más militares presos por conspiración después de semejante desplante se percibió aún más la soledad cuando finalizó el video con las consignas que nadie respondió minutos después transmitieron un antiguo mensaje de Hugo Chávez en pleno patio de la academia les tocó valerse de eso para coger un poco de audiencia como algún día lo dijo Chávez esto huele a azufre se acerca el fin de Maduro Óigase bien, se acerca el fin de Mauro. Ahí les dejamos a Perlita. Hasta una próxima oportunidad.